Damas y caballeros, esta noche tenemos la pelea del siglo los indiscutibles campeones de lucha del mundo ellos son Mañana que se joda, que yo nací para joderla por mí Que se joda, venimos a quebrarlo todo Entonces que se joda, que se joda Que se joda, no sé si estaremos vivos Mañana que se joda, que yo nací para joderla por mí Que se joda, venimos a quebrarlo todo Entonces que se joda, que se joda Las función que te inunda la zona Soy hormona, el cromosomas El texto que revienta la corona Siento el efecto, huele la aroma yo el mejor de este puto idioma Ojo en el triángulo que se asoma, Yo de golpe de tema toma Yo que tengo que gobierna la zona La las mentes de las personas Oma atómica que detona Lo que revienta, lo que emociona Escucha el mensaje, tengo el diploma La mierda que escribo cambia tu persona Lo que tiras no me llegan a la sombra Lo más sencillo, lo que asombra ya no piensan lo que tú propongas ¿sabes? Que yo no salgo si no es, es para aventar la placa Lo que yo gane es todo para la flaca Que soy el amo, soy el rey de la flaca Que ah. yo así me la pelan todos esos madafacas. Que es bien sabido que nadie Fluye como yo lo fluyo, bueno y lo destruyo, quita lo que es tuyo, que debes tener cuidado, coño, que aplasto al orgullo, que aplasto capullos, que entre tuyos se ve el desnivel, que lo que sea que fuera tuyo yo te lo quité. Cuando se pierde lo que es de uno, se encuentra la fe, que ni tú ni los tuyos tienen ya nada que hacer. Que aquí se vive, aquí se bebe vino hasta el amanecer, que soy picoso como polvo pica pica. Si se trata de aplicar, si no se aplica, que se me nota la descendencia de mexica, que yo destrozo al que se meta con mi clipa que yo lo fluyo bien que no ha nacido quien me supera el nivel te juro bro que esto ya no sucede que por la noche dejo que se muestre quiero dejar claro cómo es que se debe como